Ah, qué hermoso día, ojalá nadie se pierda. Oye Luis, ah, ¡No se Carlos, se acaba de perder una niña, oh no, hay que buscarla. Lo bueno es que la Esperanza es el último que se pierde. Luis, eh, ¿sí? creo que tenemos un problema. Se llama Esperanza. ¿Esperanza? Sí, se perdió Esperanza. Oh no, Pepe, ¿qué vamos a hacer? Cómo que Pepe? Pepe no, no sé cómo te llamas. Ah, sí. Oh, no, Carlos, ya bailimos. ¡Ah!